Pues bienvenidos a todos y a todas de nuevo a una nueva sesión de Dándolas a la Biodiversidad, el proyecto que sabéis cofinanciado por la Fundación Montemadrid eh, y que bueno desde SEO intentamos dinamizar para, para dar a conocer lo que es la ciencia ciudadana y para qué sirve y ya esta es la he estado contando, la octava sesión ya de este año eh, repetimos una sesión que, que damos todos los años con bueno con ciertas novedades que, que al final pues pues siempre vienen bien en, y es lo bueno que tiene también esta, esta, este tipo de, de colaboración que, que establecemos pues los voluntarios como todos nosotros con, con científicos y como y como colaboración para, para conocer un poco más del estado de conservación, no solo de, de nuestras aves o de nuestras especies, sino también de, nuestra, de todos nuestros ecosistemas y hábitats. Bueno, pues el, la jornada que, que vamos a tener hoy es eh, sobre ciencia ciudadana y conservación de espacios naturales. Para ello de, tenemos con nosotros a mi compañero Octavio Infante, de, de, del área de programas de conservación, que lleva siendo el responsable de, de conservación de espacios, pues no sé, Octavio, cuánto tiempo cuánto tiempo llevas siendo teniendo ese puesto tan importante. Tengo que decirlo. Ah, no, joder. Desde el, do, desde el 2005, 17. 17 años. Pues, pues bueno, pues so, solo para que, si tenéis alguna duda, Octavio es vuestra la persona a, de referencia en estos casos y seguro, vamos, lo sé de buena tinta que, que es el que intenta dar, dar salida a todas esas respuestas que, que muchas veces llegan a SEO de oye pues en mi pueblo hay un problema porque resulta que han intentado hacer una carretera por en medio o están construyendo no sé qué pues ahí detrás de, de ese correo de conservación de espacios está Octavio y que intenta atender a todo lo que se puede intentamos llegar y ayudarle en lo que se pueda pero bueno a, a veces desgraciadamente hay muchas más cosas de las que se pueden atender pero eso no quiere decir que no, que no haya que, que seguir estando pendientes. Y para eso tenemos Natural Alert y para eso tenemos la ciencia ciudadana. Entonces, bueno, sin más dilación vamos a la parte que ya no sabemos todos, o casi todos, pero que sí que es necesario eh, conocer. Eh, sí, te vamos a facilitar el mail de Octavio, o más bien el de, el de conservación de espacios, eh, a lo largo de la charla, no te preocupes. Y sobre todo al final de la... Mira, ya está escribiendo ahí Octavio, o sea que estupendo. Eh, al final de la charla, como siempre, ya sabéis que yo os envío un, un correo electrónico con, con una serie de, de enlaces, de correos, de, de, de contactos para que podáis eh, seguir practicando en lo, que, en lo que vamos a hablar. Respecto a quiénes somos, pues bueno, ya lo sabéis, eh, la Sociedad Española de Ornitología eh, intentamos pues eh, conservar la naturaleza en general a través de, de las aves asociados a, a una organización superior o una organización en la cual pues somos ya pues si no recuerdo mal unos 121 21 miembros eh, de bueno, 121 países eh, los cuales pues bueno, pues intentamos eh, llevar a cabo lo mejor que podemos o lo mejor que se puede, la conservación de la naturaleza. Eh, para que os hagáis una idea, eh, contamos con la fuerza detrás de 10 millones de personas, como vosotros, como nosotros, que estamos eh, apoyando este tipo de, de iniciativas. Pero bueno, en SEO empezamos en 1954, pues hace pues, 68 años, eh, en los, bueno, vamos a hacer 68 años. Bueno, un grupo de investigadores y aficionados, pues intentaron conocer y conservar las aves, gracias al apoyo de primero de, de, de unos profesores, investigadores, aficionados y al apoyo también de unos eh, eh, pues investigadores también británicos que intentaron dinamizar o, o, o posibilitar la conservación de, de las aves en, en España, porque les preocupaba dónde invernaban sus aves. Entonces, bueno pues eh, esas aves invernantes eh, que pasaban aquí el invierno y criaban en el Reino Unido, pues también era necesario que prestásemos atención a sus espacios donde pasaban ese invierno. Así nos convierte en la Organización Decana en España y actualmente pues ya con más de 20.000 socios y pues, del orden de 25.000 simpatizantes y, y, y personas que estáis detrás y que aunque no seáis socios pues, participáis en nuestras actividades. Eh, ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues mm, a mí siempre me gusta decir que, que, que lo que solemos hacer es que primero damos a conocer lo que hay, pero mm, en base a, a tres líneas de trabajo. Eh, pues La primera es la investigación, saber qué tenemos, qué especies eh, abarcan nuestro área de, o nuestra geografía para, para saber eh, cuáles son sus tendencias poblacionales o sus problemas, sus amenazas. Posteriormente intentamos eh, establecer una serie de acciones de conservación para intentar eh, solucionar esos problemas que tienen esas amenazas o intentar luchar contra ellas, pero que esto sería la conservación en sentido estricto, no sería posible si no tuviéramos un tercer pico o una tercera vía de trabajo, que es la difusión o sensibilización, o en este caso la educación ambiental que, en la que todos estamos formando parte. Bueno, pues esta... Eh, esta, estas, estas tres líneas de trabajo eh, están imbricadas dentro de todos los proyectos de SEO y, e intentamos llevarlos a cabo. Entonces, bueno, pues eh, todos los proyectos que hayáis conocido de SEO, o lo que es, conozcáis, sabéis que podéis colaborar de alguna u otra manera. Ya sea si es de forma profesional, en una investiga, en investigación, en conservación o... E incluso de forma profesional o como aficionados en la difusión o educación de, de, a todos los niveles. Finalmente, pues eso, al final eh, acabamos eh, intentando conocer todo aquello que tenemos para poder conservarlo. Y para conocerlo, pues bueno, tenemos toda una serie de programas de seguimiento de, de aves tradicionales, como son los que hemos hablado ya, el Sacin, el Noctua, IBER, eh, hablaremos en breve del, del Sacre, y luego una serie de, de programas o proyectos eh, accesorios que no están dentro de los programas de seguimiento tradicionales pero que los tenemos también eh, y que intentamos mantener en el tiempo porque son también muy importantes. ¿no? Pues, eh, ya hemos hablado, os habló Sara, de la mortalidad en infraestructuras eh, y que tenemos una aplicación que eh, se integrará muy pronto en los programas de seguimiento tradicionales. Eh, tenemos Natural Air, de la cual hablaremos hoy eh, sobre el, el conocer el estado de conservación de nuestros espacios. Y también tendremos el ITER para conocer uno de los más graves problemas que tenemos en la naturaleza, eh, que es la, la basura o el abandono de residuos eh, en ella, ¿no? que nos permite no solo mmm, decir qué residuos encontramos, sino cuántos y, y dónde. ¿no? Entonces, bueno, esa hablaremos, si no recuerdo mal, el 20 de abril, pero hoy vamos a tratar de, de hablar de, de alerta De esta manera podremos podemos conocer las amenazas que tenemos en nuestros, en nuestros espacios. Todos estos proyectos o todos estos programas eh, tienen su, su temporalidad. Eh, se aplican en un determinado momento, ¿no? Pues hablamos del SACIN, que, que se aplicaba en invierno, seguimiento de aves comunes en invierno, hablábamos del Noctua que se extiende algo más en el tiempo, eh, pero que sí que tenemos una serie de, de fases o una serie de visitas a realizar en unos eventos, en unos momentos muy determinados. Eh, otras eh, aplicaciones como Iber que también hemos visto, pues, se puede aplicar durante todo el año, aves y clima también. Pero, eh, y en este caso Natural Earth también es una de ellas, podemos durante todo el año aplicarla, pero bueno, no voy a, no voy a hacer yo spoiler aquí de nada, que parece eso está Octavio que nos, la va, que nos va a contar todo este tema. Eh, entonces, bueno, al final lo que, lo que intentamos siempre conocer es el estado de conservación de las aves. Esta, esta diapositiva es relativamente nueva, creo que eso la puse en la anterior charla también. Es interesante porque puse el código QR por aquellos que estéis más, más interesados, pues podéis escanearlo y son lo, lo que cuenta esta diapositiva son los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza eh, a nivel regional para que podáis leerlo si estáis más interesados en conocer más, pero a grandes rasgos, eh, además que hay más subcriterios dentro de los, de los cuatro que tenéis ahí, sí que es importante que si os apetece saber más, pues que, que lo leáis de primera, de, primera, de primera fuente. Entonces, bueno, sabéis que los criterios más importantes que se aplica para conocer el estado de conservación de las aves es, eh, como nos gusta decirlo aquí, primero empezar por el criterio D, en el cual eh, si una población es muy pequeña, eh, tenemos que conocer, cuál es el número de, de individuos, o intentarlo conocer lo máximo posible, de esa población, ya que si esa es la única población de esa especie, el peligro de extinción es, mucho, es muchísimo, es muy alto. El siguiente sería el criterio C, en el cual si una población es pequeña, pero su tendencia poblacional es en declive, pues también es necesario que prestemos esa atención. Eh, y el criterio, el criterio B es conocer su área de distribución, ¿no? que aquí es donde intervendríamos eh, con la charla de hoy, en el cual, bueno, si, si resulta que ese área de distribución, por, ya sea por amenazas antrópicas, eh, por destrucción del hábitat, por amenaza de cambio climático o por cualquier otra situación, pues eh, es, es muy necesario también conocer, conocer esas amenazas. Y con ello todo, si, si además eh, las, poblaciones, eh, las poblaciones de una determinada especie eh, conocemos el número, pero conocemos además su evolución porque hemos colaborado o conocemos los datos en una escala de tiempo, cuanto más grande mejor, pues eh, mejor podremos aportar soluciones para evitar su extinción o para por lo menos intentar mejorar su estado de conservación. Todos los criterios, sabéis que son independientes, eh, se, se evalúan de, de manera independiente y nos sirve pues eh, para eh, de alguna manera establecer eh, los criterios, los programas de gestión, recuperación eh, de las especies eh, en cuestión y del lugar donde habita esa especie en cuestión. Es muy importante que tengas en cuenta que esto siempre es a un nivel de una región determinada. Eh, por eso hay muchas veces que se habla de que en España hay una especie que puede estar en peligro de extinción, pero en general en el mundo pues, puede ser que sea, esté en una categoría vulnerable o, de, o incluso de, eh, de, de menor preocupación, ¿no? Pero bueno, eh, interesante que os que escaneéis ese, ese código QR. Si os interesa, me apunto a mandar el enlace eh, para, que, para que lo leáis y para dejaroslo también por correo. Y, y nada más, eh, simplemente deciros que bueno, estamos en eso, es el 9 de marzo, vamos a hablar de Natural Alert. Eh, las siguientes charlas serán el 16 de marzo, hablaremos de nuevo de, del noctua y de identificación de especies, espero contar con Adrián si está por ahí por si acaso me vuelvo a equivocar en el, en el cárabo que agradezco mucho y que lo tengo ahí clavado en el corazón. <risa> y, y nada, de pronto pues, eh, empezaremos de nuevo con, con el sacre eh, para preparar ya ese seguimiento de la como y Reproductora que, bueno, que si habéis echado la vista al cielo sabéis que ya están empezando a llegar, sobre todo por el sur, pues ya, ya un montón de especies que vienen a criar aquí. Eh, y nada más, eh, nos dejo con, con Octavio. Y con, y con la ciencia ciudadana y la conservación de espacios naturales. Octavio, cuando quieras, yo dejo de compartir. A ver. ¿Qué? Ahí está. Sí. Ahí está, genial. Pues voy a compartir yo. A ver cómo, a ver cómo era esto. Ah, tiene PowerPoint Live. A ver, Teta. Ventana. Y nos vamos aquí en... Aquí está. Bueno, pues ahí vamos. Estupendo. A ver. No acaba de cogerlo entero, ¿no? No, te ha cogido el PowerPoint. O sea, Lo que es la, la ventana. Pero no, no la presentación. ¿Y por qué no me coge la presentación? se le estoy dando... Pues no, no lo ha cogido. De todas maneras, igual sí que si... Sí... Ah, oye, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora, ahora. Ahí está. Bueno, pues nada. Ah, como todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. A ver, que nada, con... primero agradecer a Pablo que me invite a estas, a estas charlas, que me parecen súper interesantes para, bueno, pues como comentaba él, difundir un poco el, los trabajos de conservación que hacemos. Y esto es una muy pequeña parte de uno de los proyectos que hicimos, pues que ha terminado terminó a del año pasado, pero que queremos darle continuidad porque la aplicación es muy interesante y es un poco lo que os voy a contar, ¿no? Pero an antes de iniciar, quería, quería decir a Pablo que la, la diapositiva que ha puesto de los criterios de la UICN es súper interesante y aunque he visto que próximamente tendréis una charla sobre el libro rojo, esos criterios son los que realmente se utilizan para evaluar cada, cada especie para ver en qué categoría entra, ¿no? Por ejemplo, si podemos hablar de especies pues, con poblaciones pequeñas o escasas, pues cumplirá un determinado criterio. Y eso es muy importante, es información es vital para nosotros, eh, para trabajar, dar prioridad a los pocos recursos que tenemos, pues para pelear por una especie, si puede afectar por diferentes amenazas o no. Entonces eso es, es muy interesante los, los, conocer esos criterios de la, de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, yo... Como ha dicho Pablo, trabajo en el programa de conservación de espacios, en Server Life, desde hace 17 años ya. Y mi principal cometido es pues, trabajar con, con espacios naturales protegidos, con, con la Red Natura 2000, que si quiere Pablo algún día contamos cosas de la Red Natura 2000 también, no hay ningún problema. Hombre, claro. Siempre hay espacio bueno. aquí para eso. Pues si queréis hablar de Red Natura 2000, podemos hablar de Red Natura 2000. Y también de áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que son esas famosas IVA que durante la charla pues me voy a entrar un poco más en la harina porque es, es un poco lo que relaciona Natural Air con, con los espacios en este sentido. ¿no? Eh, os decía que esto, es, esto es, es una de las cosas muy pequeñitas que, con las que trabajamos, que fue un proyecto internacional, un, además trabajamos de la mano con Verlife International y somos un poco los conejillos de Indias porque como vais a ver ahora, os voy a hacer la representación una, una representación gráfica de cómo funciona la herramienta, que se divide tanto en una aplicación para un móvil como para trabajar con, con una web. Lo vamos a ver como si lo estuviéramos haciendo en el campo. O sea, yo voy a meter una amenaza en, la, en el móvil, lo vais a ver directamente en vuestras pantallas y luego os explicaré un poco también la web. Entonces pensamos que es una herramienta súper útil para recuperar las amenazas y un seguimiento y, hombre, comparándolo con hacer seguimientos de poblaciones de aves que sales al campo, y cuentas, pues no sé, los alimoches o cuentas los buitres negros Pues ir a, ir a ver cómo evolucionan las amenazas es mucho más difícil ¿no? y más, más feo ¿no? pero, es, pero como veréis durante la charla es importantísimo Para hacer una recopilación de, de cómo afectan ¿no? esas amenazas A ver, porque ahora... ahora Bueno, os pues comentaba al principio que entre esas tres patas En las que yo me dedico en, conservación, en el programa de conservación de espacios una de las patas principales es el programa de IVAS, ¿no? el programa de las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad. Ese mapa que veis ahí, en azul, son todas las IVAS que hemos identificado. Eh, creo que después viene, viene cómo se hacía... No, no se hacía, os lo, lo voy a contar. Eh, no los pintamos como nos apetece, lo pintamos porque eh, las IVAS se declaran bajo criterios estandarizados, numéricos y científicos. Es decir, que donde veis esas manchas azules, para nosotros es la prioridad de conservación, donde tenemos que poner todos nuestros recursos de conservación cuando existe algún tipo de amenaza. No, eh, no evoluciona. Cada 10 años hacemos una revisión de este programa de IVAs. Entonces, normalmente, lo normal, y si, solamente si es por casos naturales, alguna IVA se puede caer del catálogo. Solo ha pasado una vez, una vez, de una colonia de Ardeidas, que, de forma, que eran las, era la única especie que cumplía criterios en esa IVA, y por razones naturales se desplazó a otro lugar, que ya era IVA, y entonces esa IVA quedó sin valor, porque se desplazaron de forma natural, insisto. Si es, de, es, si es por una forma no natural, es por una amenaza antrópica, nunca se descataloga la IVA y lo que se pretende es intentar eh, poner medidas de gestión, si se solapa con algún espacio natural protegido, con Red Natura 2000, para que esos valores regresen a, a, esa, a ese espacio, ¿no? Eh, lo que veis a la derecha es el librito que son las áreas, es el librito de la, del programa de IVAs en donde se recopilan toda la información de las IVAs pero de forma muy sucinta es decir, esto ya pasó, pasó a la historia ya cuando hacíamos tochos, libros tochos ¿no? en, en los que se veía toda la información y entonces en el enlace que veis abajo en el 0.rg y la barra del 7 donde pone IVA ahí vais, ahí vais a encontrar un, un pequeño GIS, el GIS es una herramienta como veis, una de programación muy básica, no es un ARGIS, ni un QGIS, ni nada similar, pero es muy sencillo de utilizar, en el que ahí sí que tenéis toda la información, tanto de este inventario, que es del 2011, como del anterior, que es del 98, en el que se pueden comparar la evolución de las, de las poblaciones, ¿no? Y que, y que está muy relacionado con lo que os vamos a contar durante la charla. Entonces, yo os, os animo a que entréis en ese enlace, a que, bueno, pues veáis cómo es la cartografía, donde, ahí veréis un mapa mucho más cercano, podéis ver vuestro pueblo, si está dentro de IVA o no está dentro de IVA, Etcétera, etcétera, ¿no? Y veis, veis perfectamente eh, si afecta o no afecta, si hay Renato 2000 o no. Os comentaba que, que, el, que el papel importante que tienen las IVAs para nosotros, que no, no os lo he dicho, de esos 121 socios de Bear Life International que tenemos en el mundo, algunos afiliados, otros, otros están entrando ahora a formar parte de ellos. Por cierto, tienes que, Pablo, tienes que <ríe> actualizar el mapa, que como te vea, Jorge, que, ma que Marruecos ya es partner. Ah, vale, vale, vale. Diego, digo, digo este chascarrillo porque nosotros, en estos 68 años de vida, al principio los que nos apadrinaron fueron la RSPB, que es la Royal Society for the Protection of Bears de, del Reino Unido. Y cuando ya te, digamos, que te sueltan de la mano porque ya eres un socio, digamos, con recursos propios y puedes seguir peleando por la conservación de las aves europeas, lo que te piden es que tú trabajes para intentar eh, aumentar la familia de Bear Life International. Y en aquel momento... Pues eh, Marruecos no tenía un socio, no tenía un socio, pero sí que tenía eh, pues grupos de conservación, pero no estaban afiliados a Bear Life International. Entonces mm, recogimos un poco el papel de que fuéramos nosotros los que, bueno, pues involucrar a, a los compañeros de Marruecos para incluirse dentro de, de, de, de Bearlife International. Y hace poco ya, ya, están, ya forman parte como un grupo que se llama Grepón y forman parte de Verlife International. Pero es cierto, eh, Octavio, eh, creo que hoy cumplía, eh, no sé si era eh, la RSPB o oh, la creadora de la RSPB, que para que todo el mundo lo sepa, que fue una mujer que luchaba en contra de, del uso de las plumas como eh, adornos en los sombreros de, de las mujeres en el año, lo estaba viendo ahora en el móvil, en el año, pues hace 132 años, 133 años. Eh, entonces se cumplió hoy año, no sé si de su fallecimiento, de su nacimiento... Pero algo así, que he visto una noticia así muy rápida, para que lo supiera la gente nada más. Sí, sí, no, y este año cumple 100 años Fairlife internacional 100 años. Nosotros tenemos 68, como bien decías al principio. Mm. Y bueno, pues en ese, en ese impacto nosotros hemos conseguido pues que incluir a Grepon, eh, Marruecos, y luego hacemos trabajos de internacional pues pues con otros países, sobre todo pues de, de, lengua, de, lengua castell, de lengua española, ¿no? que, pues, sobre todo en, en Latinoamérica. Pero lo que sí es interesante que os, que os podéis quedar es que el programa de IVAs, es decir, las IVAs, la, la identificación de las IVAs está eh, en todos los socios de BRF International. Y esto lo que te permite es que tú puedes comparar una determinada IVA de Japón con una de Argentina, con una de Canadá y con otra de Italia o de España. Es decir, que, que como los criterios con los que se han seleccionado son exactamente los mismos, están acordados internacionalmente, pues permiten esa, ese tipo de comparaciones, ¿no? Luego, luego las IVAs obviamente son, diferent, son diferentes en el hábitat, en la importancia en la de, de lo que les rodea, porque si no, no podríamos delimitarlas, aunque sí que tenemos en algunos momentos ciertas dificultades para hacerlo, ¿no? sobre todo en, en sistemas agro, agro, agroesteparios, donde realmente es difícil ubicar pues, dónde tienes una población de sisones o de abutardas y dónde delimitar. ¿no? Entonces requieren más estudios para, para comprobarlo, pero muchas veces pues lo que tienes alrededor no se usa por especie y otras veces sí, entonces es difícil diferenciarlas en, en hábitat. ¿no? Y luego lo que os comentaba es que BirdLife International no se centra únicamente en esta propuesta de conservación, sino que, que incluye, y principalmente ahora, eh, con la estrategia de conservación de la Unión Europea, pues trabaja sobre otras líneas aparte de, de la conservación de espacios, ¿no? sobre todo sobre especies, sobre hábitat, y sobre la gente también, ¿no? o sea, eh, digamos que hay esas cuatro patas de trabajo en Verlife International en la que una muy importante pues son los espacios en los que las IVAs, ya que como, los, como decía, los compartíamos entre todos, pues, pues tienen un papel importante. ¿no? Y para que veáis un poco la comparación, esto que os, este enlace que os pongo aquí es para que veáis eh, la base de datos de Bare life International, esta ya no es la nuestra, sino es la de Bare life International donde se pueden ver todas las IVAs, el enlace es donde se ven las de españolas pero, pero, pero dentro del data zone, ¿cómo se llama? Podéis entrar perfectamente para buscar bien especies, bien IVAs o, o lo, que, lo, que, lo que consideréis. Aquí tenéis una base de datos bastante mucho más amigable que la que os, os comentaba anteriormente, pero la nuestra es un poquito más de andar por casa, pero la tenemos abierta al público porque es donde realmente se refleja todo el, todo el inventario de IVAs. ¿no? Pero aquí podéis perfectamente buscar, por ejemplo, eh, ya que está ahí la fotografía de una limoche, pues, por ejemplo, te permite hacer filtros, es decir, pues voy a ver en qué ibas españolas puede haber alimoche, ¿no? o, o que cumplen criterios para que sean declarados por alimoche. Entonces, pues esta base de datos sí que lo permite, está, está en inglés, pero bueno, es, es, es, es realmente sencilla de, de funcionar. Y bueno, y, y de razón la, la nutrimos, cuelga de otra base, que es la WordVery Database, que es un poco, esa es interna nuestra, y todos los socios, pues eh, lo que hacemos es que nutrimos toda esta información. En, en esta base de datos, que es esta, esto que veis aquí, pues es la parte visible de la Wordpress Database que os comentaba antes. Bueno, y como entramos ya, vamos a entrar un poco en harina. Os comentaba que también saqué el, el chascarrillo antes que decía Pablo por el tema de, de los criterios de la OICN, de... lo traía colación porque hace poco hemos publicado, a finales de año, se publicó el libro rojo, se ha hecho una, una recopilación del libro rojo en el que realmente... Las tendencias de las poblaciones, os invito a, a que lo descarguéis porque está, está en la web entero, se puede des descargar entero, ningún problema. Y os invito para que realmente veáis eh, las tendencias de algunas de las poblaciones que realmente muchos de nosotros consideramos comunes, y de hecho algunas especies tienen el apellido de comunes, como puede ser el gorrión, pues tenemos, estamos viendo que las tendencias son realmente muy preocupantes. Entonces, cuando nos pregunta mucha gente el porqué de estas tendencias negativas, eh, la respuesta no suele ser sencilla y lo, lo normal es que lo, que lo que suceda es que eh, es un conjunto de factores el que lleva a, esa, a esas tendencias. ¿no? Pero con el libro rojo lo que se hizo eh, a través de expertos a los que se les preguntó, de, relacionados con todas las especies, es decir, por ejemplo, expertos en aves acuáticas, se les preguntó primero... Eh, ...qué sitios o en qué, o en qué sitios eh, estaban las mayores poblaciones de aves acuáticas... Qué, ...qué problemas había, si se conocían las tendencias o no... ...para realizar este libro rojo, una serie, un formulario muy completo... ...y de ahí hemos extraído para la redacción del libro rojo... ...pues las amenazas, las principales amenazas que se, incluyen, eh, que se incluyen en el libro rojo... ...y que pensamos y que creemos, y así nos dicen los expertos... ...que están afectando a las poblaciones de aves en España, ¿no? Eh, el, el número que veis entre paréntesis después de cada, de cada amenaza es precisamente el número de la UICN de esta amenaza. Es decir, nosotros no nos hemos inventado las amenazas. Para qué? cotejar y comparar, hemos cogido los criterios de la, de la UICN que ya tiene por sí establecidas cuáles son las amenazas que pueden afectar a esos espacios ¿no? Entonces, y a esas especies. Entonces, ese número, por ejemplo, si cogéis el número 8 y os vais a la UICN, pues siempre se va a referir a una amenaza relacionada con especies exóticas invasoras y otras nativas, y otras nativas problemáticas. ¿no? Entonces, Natura Alert, como lo vamos a ver ahora después, también ha recogido estas mismas, estas mismas amenazas. Es decir, que estamos siempre interrelacionando eh, toda la información para poder ser luego comparable. ¿no? Y ya entrando en harina con el tema de, de la gráfica que os traigo aquí, para que veáis un poco eh, la contaminación urbana, como veis abajo del gráfico, la contaminación urbana, industrial, basuras, etcétera. como decía también Pablo en el inicio, en la presentación, pues uno de los principales problemas que estamos viendo es la problemática de la contaminación, la basuraleza, lo que se denomina ahora, el depósito de, de plástico en, en el medio natural, etc. ¿no? Estamos viendo que, que realmente ha superado con creces a las propias amenazas que teníamos identificadas anteriormente en el libro rojo anterior. ¿vale? Eh, las molestias humanas, por ejemplo, también eran, eh, estaban en una clasificación muy alta en el, en el anterior libro rojo, y ahora han como que desaparecido un poco, ¿no? De la, de la, digamos, de la clasificación y se han ido hasta el puesto 7, que son las perturbaciones y molestias humanas. Cuando en el anterior rojo veíamos que los expertos nos decían que era una de las principales amenazas. Pero fijaros, todavía sigue estando en el número 2 la alteración de ecosistemas, es decir, la destrucción del hábitat, pues si destruimos el hábitat difícilmente vamos a poder eh, gestionar las especies, ¿no? En, en, en ese sitio. Podremos poner muchos recursos, podremos incorporar medidas de gestión, de conservación para atraerlas otra vez, pero la destrucción del hábitat, como puede ser una mina, un incendio, una gravera, pues eh, realmente, aunque luego tengamos posibilidades de rehabilitar o de, o de restaurar, pues sigue siendo una de las amenazas mucho, muy importantes. ¿no? Y luego el tercer y cuarto, eh, igualados, si se cuenta, aparece la, la ganadería, las silviculturas intensivas, todo el tema agrícola. Eh, sí que ya nos, nos salió en el anterior libro rojo la, las perturbaciones por la agricultura son una de las complicaciones y de los factores de amenaza más importantes que tienen nuestras aves igualado además a esto está el cambio climático y el clima severo ¿no? eh, es cierto que parece que el, que el, clima, el cambio climático no nos afecta que parece que eso le afecta al oso polar encima del, del casquete de hielo o de, lo, o de los huracanes pero lo tenemos aquí entonces poco a poco según vamos a eh, Haciendo revisiones del libro rojo, va subiendo en escala y probablemente en el próximo, si no llega a estar en el primer lugar, pues va a estar en el segundo. Va a seguir escalando posiciones hasta que lo tengamos encima y probablemente ya, pues eh, eh, las, la, las actividades, las acciones de mitigación, etcétera, pues a lo mejor ya llegan demasiado tarde. ¿no? Y nos, nos sigue llamando también, miran, mirando el gráfico, y bueno, pues el tema de caza, pesca, talas sigue estando en el quinto puesto, muy cerca. O sea, daros cuenta que estamos hablando de. de, de de caza, pesca y talas, que deberían ser eh, actividades, eh, tanto igual, igual que la agricultura o silvicultura, eh, actividades reguladas, que así lo están, pero siguen estando formando parte como por encima del 60% de las especies amenazadas tiene, se les ha encontrado con este, con este factor de amenaza. Especies exóticas, que estoy convencido que también subirá eh, poco a poco en escala, porque cada vez tenemos más. De hecho, ahora en Seobrace vamos a trabajar sobre un sobre un censo de, sobre aves, aves, aves eh, exóticas invasoras, a ver qué es lo que tenemos en España, qué especies, que creo que rondaban 60 y pico especies ya detectadas, una, una auténtica barbaridad. O sea, es increíble. Y bueno, luego pues lo, lo típico, ¿no? Ya aparecen pues, las de producción de energía renovable, eh, que parece que no, pero bueno, está a favor de la energía renovable. Es, es, es prioritario su, su puesta en marcha lo antes posible y mucho más con lo que tenemos ahora encima con temas de gas en, en la guerra en Rusia y Ucrania. Pero lo que nosotros pedimos es que hay una planificación de la ubicación de estos sitios porque no todo vale. Tenemos territorio suficiente para poner centrales eólicas y fotovoltaicas sin que afecte a los valores naturales que de por sí ya son bastante importantes en, en, en España. Y bueno, eh, lo que sí como positivo de la gráfica dentro de todas estas amenazas, pues el desarrollo urbanístico, eh, el residencial, que probablemente pues, por la crisis económica, no porque haya una mayor concienciación ambiental, pues ha disminuido mucho en la clasificación. Antes en otros, en otros libros rojos estaba muy arriba, era cuando el desarrollo urbanístico pues, era todo chalés, todo, todo infraestructuras lineales de, de trenes, de carreteras, y bueno, parece que eso ha frenado, ya, ya no necesitamos más kilómetros de carretera, más trenes, y ha frenado bastante y, y ha bajado bastante las amenazas pero aún así todavía estamos por encima del 40% de las especies amenazadas se incluye esta, esta amenaza esto era un poco para que para que vierais eh, cómo vamos a trabajar ahora con, lo, con, lo, con la aplicación de Natural Alert eh, eh, Pablo lo único que yo lo que no tengo es un reloj ni nada y me pierdo no, no te preocupes aquí, aquí estoy yo para, vale. para decirte el tiempo, Más bien vale. ¿eh? <risas> vale, vale, bueno a ver pues ent ent entramos ahora realmente ya en, en, en el fregado de la, de la charla que me pedido Pablo y es un poco contaros eh, qué es Natural ¿no? Naturaler es una aplicación y una, una aplicación móvil para los móviles o smartphones. Y además también tiene una aplicación, un, un, digamos, una, una extensión de la herramienta es una, una, una web, ¿no? Una web en la que te permite, como veremos luego, pues mayores, mayores acciones para que la aplicación móvil no pese tanto y se pueda manejar bien. ¿no? Eh, el origen de esta aplicación. Como os comentaba, es de un consorcio internacional ubicado en Suiza. Es decir, esto lo hemos realizado con, con, con informáticos suizos. Eh, como veréis, no está, no está finalizada del todo. Este, falta algunas, algunas cosillas. La vais a ver en, en práctica, la vais a ver. Eh, de todas formas, os la podéis descargar perfectamente en, en tanto para iOS como para Android. La podéis descargar sin problemas. Creo que, en, bueno, ahora vais a ver la página web y, vais, y desde ahí se puede pinchar el botón sin problemas. Pero la página es natura-alert.net, eh, natura eh, creo que es. Eh, realmente esto nació porque desde BirdLife International, eh, una vez que teníamos identificadas todas las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que son las famosas IVAs, eh, nos pedían un poco que, que controlásemos cuál era el estado de conservación de las IVAs. Es decir, cómo evolucionaban esas IVAs a lo largo del tiempo cuáles eran las amenazas que le afectaban, cuál es la respuesta de conservación que había en cada espacio. Entonces, eso es muy sencillo de decirlo, pero muy complicado hacerlo, eh, siendo 120 veintitantos países en el mundo y sin tener unos criterios establecidos. Entonces, mmm, nos pusimos a trabajar entre todo Verlife, más o menos, para establecer una especie de, de guión de, de cómo hacer este, digamos, eh, este seguimiento de estas IVAs. Entonces se generó una metodología que tardó un tiempo en, en instaurarse y Natural Alert eh, lo que ha hecho ha sido incorporar esta metodología que realmente, contestando unas preguntas como vais a ver después, eh, automáticamente te puede generar el estado de conservación de un determinado espacio. Es muy sencillo. Ya lo que es muy sencillo y muy fácil de utilizar. Eh, la metodología es, digamos, que es la real entre comillas, es decir, que, que aunque la metodología la guía tiene 90 páginas, pues esas 90 páginas las hemos metido dentro de la aplicación eh, y al principio teníamos un formulario Excel y ahora lo que te hace Natural es que te lo hace automáticamente todo. Nosotros nos encargamos, eh, eh, Server en España nos encargamos eh, para evaluar un poco las cómo, era, cómo estaban siendo las amenazas en estas IVAs y luego nuestro socio en Indonesia se encargó más de hacer eh, afecciones sobre todo relacionadas con, con, el, con medios forestales que ellos tienen muchos problemas con medio forestal. y nosotros en España en cambio eh, pues afortunadamente las especies forestales son las que ahora mismo la tendencia no es tan negativa, de hecho hay especies que, que, están, que están bastante bien en, la, en su tendencia ¿no? en el medio forestal entonces el objetivo primero era establecer la esta conservación de las ivas a través de esta herramienta y lo segundo y para ver Life International lo más importante era poder eh, digamos, eh, entregar esta herramienta a los socios, a todos los socios de Verlife International. Es decir, que en este caso hemos sido los conejillos de India y ahora lo tenemos que, digamos, trasladar a otros socios. Yo, yo por ejemplo, estoy eh, al tanto con Verlife Américas porque hay varios partners de Latinoamérica. Paraguay creo que lo quiere tener, Argentina creo que lo quiere tener, lo quieren instaurar. Entonces, estamos haciendo diferentes charlas para condicionar, como veréis en Natural Air, que está. Para nosotros, directamente está preparado para España, pues acondicionarlo un poco para ellos, ¿no? En el caso de Europa, eh, Grecia Italia también lo quiere instaurar y, bueno, ha habido ya otras pruebas en otros países europeos. Y estamos trabajando para, que, para poderlo trasladar hacia, hacia ellos. Veréis es que tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, tiene que haber capa de IVAs para cada país eh, separado. Es un poquito conflictivo para manejar la misma aplicación en diferentes países, ¿no? Nosotros, daros cuenta que somos yo soy biólogo, no tengo ni idea de, de una aplicación móvil, de cómo se genera, de cómo se programa ni nada, y, y, y me las he visto y me las he deseado para, para ente, entenderme con los, con los informáticos suizos. No me entiendo con los informáticos españoles como para entenderme con los suizos, pero bueno, ahí, ahí está. Y como os digo, bueno, pues a, poco a poco hemos conseguido entendernos y, y, y hacerlo, hacerlo bien. Entonces, a ver, a ver, yo creo que ahora... Sí, a ver. Esta es la pantalla de, de inicio, pero si queréis lo que vamos a hacer ya, sí. Eh, voy a intentar, eh, Palo, eh, compartir mi móvil como vemos otras veces, ¿vale? ¿vale? Voy a ver si lo consigo para haceros un ejemplo práctico de cómo es la aplicación en el móvil. Eh, vale, vamos a ver si comparto esto bien. A ver si, si consigo salirme aquí. Espérate, que no me deja, no me deja des... Arriba en... Dejar de compartir, creo que es. Arriba en el... En el ah, medio. vale. Es que no, si, no, si no pinchaba no me salía. Vale. Vale, ya estoy. Entonces, ahora voy a intentar compartir mi móvil a ver si soy capaz. Tiri, tiri. <risa> Tengo que encontrarme primero. Aquí. Esto. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Vale. Desaparecido. PIN deshabilitado. <risa> ¿Y por qué? Hace un momento lo he probado, ¿eh? A ver. Sí, vamos, nosotros vemos la pantalla de tu teléfono. Ahora no, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Y, y sí. Yo, si yo hago esto, ahora la veis. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, aparte de ver lo friki que soy, <risa> pues lo, lo primero que hace, bueno, esto es, es tan sencillo como que, que eh, te descargas la aplicación, ¿vale? y tú tienes un usuario y una contraseña igual que un, un correo electrónico. De hecho, incluso se ha facilitado para que puedas acceder a través de Facebook o de o de, o de Google incluso, ¿vale? Es, es muy sencillo la, en entrar. Entonces, lo, lo primero que hace es eh, ubicarte aquí. Vale, te ubica la posición en la que estás, ¿vale? Para que tú cuando estás en el campo puedas ver exactamente eh, dónde te encuentras. ¿no? Esto que vais viendo... Eh, son amenazas que han ido incluyendo eh, eh, pues en pruebas o, en co o compañeros, ¿no? Como vais viendo se van agrupando en circulitos y según va aumentando el número pues va cambiando de color en amarillo o, o ya en rojo si supera un determinado número de, de amenazas, ¿no? Bueno, en el caso que nos ocupa, si queréis, eh, se puede ir, se puede, vas pinchando, ¿ves? Vas pinchando en las diferentes amenazas para ir abriendo eh, eh, los, los sitios y las, las diferentes amenazas, ¿no? Vamos a, vamos a hacer un ejemplo directamente. A ver. Eh, ta, ta, ta, ta, ta. Para meter una. A ver. Los términos. Aquí. Vale. Vale. Como habéis visto, lo que no encuentro y estos es que están andando estos tíos aquí. Vamos a ver si, aquí está. Eh, puedes poner las capas que quieras Por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa es poner eh, Las capas de IVAs ¿Vale? Lo que, habéis, pues, lo que habéis ahora manchado Es como el mapita que os comentaba al principio de la charla ¿Vale? Todo lo que veis aquí En manchas azulitas son, son IVAs eh, Podemos poner también la Renatura 2000 eh, Porque vamos a trabajar sobre ella Pero como es, como es el caso De Berlix International y como lo queremos extrapolar o, o, o que se trabaje Desde cualquier parte del mundo sobre los socios, los socios de Verlife, por pues lo que utilizamos son las IVAs que como os comentaba, pues es lo que podemos comparar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo. Imaginaros que, que nosotros nos encontramos dentro de esta IVA, por ejemplo, que es tierra de es tierra de, es, es tierra de campos, lo que pasa es que la tilde ahí sale mal. Imaginaros que por cualquier circunstancia, en esta manchita, en esta manchita que veis, pues hagar eh, fotos, vamos a agarrar fotos. Vale. Eh, esto, está aquí toqueteando macho y ya no lo tiene ni igual imaginaros que aquí lo que, tienes, lo, que, lo, que, lo que se tiene que hacer es tocar con el dedo simplemente y decir aquí va a haber una amenaza ¿no? habéis visto que ha salido un punto ¿vale? entonces en ese punto imaginaros no sé qué amenaza podemos ver eh... Un parque eólico, ¿vale? En este, en este sitio, en esta IVA que se llama Tierra de Campos, que creo recordar que es, es por criterios de abutarda, sobre todo pues a veces agroesteparias, pues van a poner un parque eólico ahí. Entonces, bueno, yo como, como voluntario, como encargado de, de la IVA de este sitio, que no os he comentado, que, lo que, que tenemos alrededor del programa de IVA, pues casi 400 voluntarios que se suelen encargar de una IVA, ¿no? Pues la IVA que, en la que van a pajarear o la IVA que, en la que está su pueblo o porque les interesa o porque lo que sea, entonces ellos lo que hacen es que nos avisan de las posibles amenazas y también hacen, hacen, esta, hacen este ejercicio que os voy a comentar. Una vez que pinchamos en la amenaza, lo primero que te pide la aplicación, pero esto probablemente lo, lo, lo cambiemos, es, es que agreguemos fotos. ¿no? En el caso de que tú estés en el campo y veas que ya han puesto el parque eólico o que haya maquinaria, etcétera bueno, pues, pues para que la pongas. Pero en este caso no tenemos fotos. Eh, entonces, para que para que toda la gente, todos los voluntarios, todos los participantes y que usan Natural Air eh, contente, con, contesten lo mismo sin que haya ningún tipo de, de subjetividad, eh, la resp las respuestas que, que, que proponemos a las preguntas que nos hace la máquina están, están dentro de un combo. Por ejemplo, lo primero que nos pregunta es la categoría de la amenaza. Si pinchamos en el combo, pues ya tendremos que elegir eh, qué tipo de amenaza que son las mismas amenazas que os comentaba antes, que, que proponía la UICN, son exactamente las mismas, con lo cual podremos luego comparar. Entonces nos dicen eh, que, que, que tendríamos que elegir una categoría de amenaza. no Este es el nivel 1. Hemos dicho que nos van a poner un parque eólico. Bueno, pues es producción de energía y minería. ¿Qué tenemos que hacer después? ¿Qué tipo de amenaza? ¿Vale? Pues ya nos dicen que si es perforación de petróleo o gas, minería explotación, energía renovable. En nuestro caso es energía renovable, porque estamos poniendo como ejemplo un parque eólico. Luego nos preguntan qué gravedad tiene esa amenaza, ¿vale? Pinchamos en el combo y nos dicen, bueno, eso es, es la primera que veis es una traducción directa del inglés que nos ha hecho el informático este y que no, hay que cambiar, pero es, eso significa poco apreciable, ¿no? Digamos que, que, que la gravedad, o sea, que es una, una amenaza que es poco apreciable, pero que estamos interesados en que se recoja, eh, que, que va a existir esa amenaza. Y luego la gravedad de, de, de amenaza del parque eólico, pues puede ser lento, moderada o rápida, ¿no? Y vamos a, vamos a poner que es moderado, ¿no? Un parque eólico que pueda afectar a, a, a las agutardas. ¿Cuál es el alcance de, esa, de ese parque eólico dentro de la IVA? Bueno, pues como os decía, los voluntarios o las personas que, que hacen este ejercicio conocen un poco la extensión de ese, de ese espacio, de esa IVA. Entonces dicen, bueno, pues el parque eólico, imaginemos que es un parque eólico de muchos megavatios, que, que ocupa varias hectáreas. Pues vamos a decir, bueno, no la mayor parte del área o todo el sitio, que eso, por ejemplo, se afectaba pues, a lagunas pequeñas, no hay diferentes... Eh, hay muchas extensiones de IVA diferentes, ¿no? Hay pequeñas, mayores, medianas. En este caso, un parque eólico lo lógico es que ocupe poco, ¿no? Vamos a poner que el área, el área de ocupación del alcance es pequeña. Y luego, la, la, la sincronización, es decir, o sea, la, la, la, digamos el, el momento, ¿no? El momento en el, en, el que, en el que sucede. Si ya ha sucedido, si va a suceder en el plazo en el futuro... Si es cerca del futuro, va, un poco aquí es más de cuatro años o menos de cuatro años o está ocurriendo ahora. Imaginaros que el voluntario va al campo y se encuentra que están montando el parque eólico. Es decir, bueno, pues está ocurriendo ahora, ¿vale? Y una vez que lo tenemos aquí, tienes una caja de comentarios. Y aquí el voluntario puede poner, pues es un parque eólico que he visto anunciado en el boletín oficial y me lo he encontrado que ya lo están construyendo. Lo que quiera, cualquier información que, que pueda ser interesante. Y simplemente ya le damos a salvar, bueno, a guardar, ¿no? Bueno, y como veis, pues nos aparece este diálogo en el que aquí podemos, dándole el lapicerito, darle, eh, podríamos volver otra vez a editarlo o a borrarlo dándole a la papelera. Pero si, si, y si le damos a, a... A ver, ¿por qué no, ver, dime, dime, que no dime que estoy eh, dentro? A ver, perfil. Ja, no, no he iniciado, inicio presión. No me va a dejar porque me lo está modificando, ya verás, no me va a dejar. Me lo yo, he tenido, yo he tenido problemas para entrar porque no la tenía descargada y, y he tenido problemas para entrar. No, es que lo que pasa que es que la entrada, os comentaba que, lo, eh, mira, fijaros, eh, están, ya han metido ya a España, aparte Francia, Holanda, Indonesia, Túnez, Paraguay, Grecia y están teniendo problemas en el acceso. Bueno, no me van, no, no me van a dejar. Bueno, el caso es que una vez que tengamos eso, no, no pasa nada, lo podemos hacer como lo estamos haciendo. A ver, estábamos aquí. Una vez que aquí, la, la, la cuestión es que puedes editar, porque imaginaros que tú te has vuelto a tu casa y, y hiciste fotos. ¿Vale? Pues, pues desde aquí puedes volver a pues, le das al lapicerito y aquí puedes agregar las fotos que no has metido. Incluso puedes, puedes hacer un vídeo de cómo están siendo las obras, por ejemplo. O, o si ves un incendio, o ves, yo qué sé, cualquier. Imaginaos convertido en un río, pues puedes grabar un vídeo puedes hacer la foto, ¿no? Y esto, para que os hagas una idea, con esto, bueno, una vez que lo, ten, que lo, que lo tendríamos, le damos a grabar. Como, al, estar, al estar dentro de al estar digamos dentro, eh, dentro logueado como se dice ahora, dentro de la aplicación, pues simplemente tendrías que darle a enviar y ya estaría. O sea, nosotros recibiríamos un mensaje de que sea de que se ha incluido este registro de, en, esa, en esa IVA para validarla sin más y ya, y ya estaría. Daros cuenta que es súper sencillo, hemos simplemente respondido a, a cinco preguntas, súper básicas, y con eso ya nos estaré dando muchísima información de las amenazas que hay dentro de la IVA. Daros cuenta que os he puesto un ejemplo, del ejemplo del parque eólico, pero podríamos tener una mina, podríamos tener un vertido, un incendio, podríamos tener un problema de caza, de pesca, eh, eh, que se ha abierto una pista. Infinidad de cosas que pueden estar afectando a las poblaciones de aves y que realmente, pues muchas veces nosotros que estamos en la oficina de Madrid, pues se, se nos pasa, ¿no? Entonces, es, por eso es importante que los voluntarios sean nuestros ojos en, en, en el campo. Vale, y luego lo otro que os quería eh, comentar, si yo hago así, ¿me veis la pantalla ahora así directamente? Sí. ¿A pelo? Sí. Fenomenal. Eh, sí. Entonces, como os comentaba, Natural Air te permite eh, lo que acabamos de ver, trabajar en el campo directamente. No os lo he dicho, pero mucha gente me pregunta, pero ¿y si estoy en un sitio donde no hay cobertura? Eh, Natural Air trabaja sin cobertura. Es decir, que tú puedes hacer lo que acabamos de hacer, le das a grabar y obviamente eh, lo que hace es que lo graba en tu móvil. No, no, no, me lo, no lo enviaría, pero en el momento que llegas a una zona que ya tienes cobertura, automáticamente te lo, lo, lo enviaría. O sea, que, que no, no hay que preocuparse por el caso de que no tuviéramos cobertura. Eh, como, decía, como decía, pues aparte de la aplicación móvil, que es lo que acabamos de ver, pues tenemos también eh, una web asociada que te permite más características y que además también es más amigable. ¿no? Esto es te permite, como decía, más, más, más características y detalles, pero tú lo puedes hacer perfectamente en casa. Es decir, que si tú conoces la IVA en la que tú sales apajarear, eh, no es necesario salir al campo. Es decir, que si es, imaginaros una laguna pequeña, que sabéis, que tiene problemas de, de vertidos, que tiene plásticos eh, y, y es muy pequeña, lo puedes hacer incluso desde casa sin salir al campo, si la conoces. ¿no? O sea, esto es lo que te permite la web y trabajar. Es mucho más sencilla. Esta es, esta es la, la entrada, que es, es como decía, natura-alert.net. Y, bueno, entras aquí directamente y tienes eh, pues estos botones, ¿no? Tiene, tiene cuatro botoncitos. Una es que te lleva al Play Store para bajarte la aplicación móvil de Android, el, a la de iOS, ¿no? Luego, eh, los eh, suizos trabajan mucho con, con las plataformas Discord, ¿no? Para, pues, un poco para eh, que sirva de comunicación entre todos estos voluntarios que os comentaba, ya que tenemos 400 y muchas veces pues los factores que afectan, los factores de amenazas que afectan a las diferentes IVA son comunes, pues muchas veces eh, se comunican ¿no? entre ellos. Oye, pues mira, eh, yo tengo tres parques eólicos que van a afectar a dos poblaciones de Alimoche, por ejemplo. ¿eh? ¿Cómo lo habéis comunicado? ¿Lo, lo habéis hecho a través de carta. Aunque estamos nosotros siempre en contacto, eh, pues muchas veces entre ellos pues, se comunican. Esto, esto realmente es una, es una herramienta que estamos iniciándola ahora, ¿vale? Y luego, pues, la, la, la pestaña de, de website, que es la que te permite, eh, pues, entrar en la aplicación. Vamos a ver, vamos allá. Vale, aquí, aquí eh, eh, a, a, digamos que entre esta pantalla y lo que acabáis de ver, hay una más que es la que te permite eh, el login, ¿no? Entra, entrar en, en la pantalla, que yo lo, la tengo automatizada, porque como sabía que estaban trabajando en, la, en los login, ahora mismo los informáticos, por si me daba problemas... Pues la tengo ya, la tenía ya, la tenía, he hecho un poco de trampas y la tenía, pero simplemente es como os comentaba, ¿no? Os un usuario y una contraseña una vez que, que os registréis, sin problema. Estamos viendo, no se os asustéis, lo que estamos viendo es, eh, aparte de Europa en un mapa, estamos viendo lo que sería, el, digamos, el menú de administrador. El voluntario no ve todo lo que veis a la izquierda, en, la barra, en, la barra, en esta barra vertical de aquí a la izquierda, el, el, el voluntario no ve tantas cosas, pero sí muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, como os decía, eh, eh, tenemos, eh, eh, bueno, pues España, en, en, como podéis ver, esto es simplemente jugar con el ratón, acercándonos es un mapa de Google normal y corriente, en el que, eh, lo, como os indicaba y como se podía hacer también en la en la aplicación móvil, pues nos permite o bien cambiar el tipo de mapa, ¿vale? Que nos permite luego, cuando lleguemos a un sitio concreto, decir, oye, pues mira, el sitio donde yo he visto la amenaza, puedes ir muy al detalle, ¿no? Y te, te va a permitir ponerla muy al detalle. O trabajar directamente con el mapa, como veis, ¿no? con el OpenStreetMap, que bueno, pues te permite tener etiquetas, aunque nosotros eh, podemos poner esto y luego las etiquetas. ¿no? Y te permite pues, manejarte y ubicarte dentro de un mapa tipo ortofoto, ¿no? como el que tenemos ahora mismo. Eh, por supuesto, es, es muy importante eh, estar ubicados. Es decir, eh, ahora mismo de, deberíamos estar... Eh, bueno, yo no, no, no le he puesto al, al ordenador que diga en la ubicación... Pero si lo sabemos, eh, bueno, te, te, un puntito azul te saldría donde estás tú ubicado, ¿no? Y luego, eh, importante, o, o bien poner la red Natura 2000, si trabajamos con la red Natura 2000, esta es la red Natura 2000, ¿vale? O, eh, como os comentaba, trabajar directamente con, con la capa de IVAs. A ver ahora, aquí. Quitamos la de Natura 2000 y ponemos la de IVAs. Estas son, son las IVAs como, como os enseñaba antes, que es el mismo mapa del principio, el mismo mapa que habéis visto en, en la aplicación móvil, ¿vale? Entonces, eh, imaginaros que es tan sencillo como lo, como, como lo que hemos hecho antes. Nos vamos a ir, por ejemplo, mirar Tierra de Campos, la misma IVA de antes, y nos vamos a, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros aquí, en esta manchita verde aquí, ¿vale? aquí nos van a poner un parque eólico. Pues muy sencillo, nos vamos aquí a la, a la crucecita esta, pinchamos, te sale un botoncito de cancelar, pero es mientras tú, si tú mueves el ratón, esto es como bueno, pues un cursor y decir, no, aquí es donde se va a producir la amenaza. Una vez que pinches, se te abre este, este cuadro de diálogo en el que te van a hacer las mismas preguntas que en la aplicación móvil. Como estáis viendo, sigue la misma estructura y todo lo mismo. Aquí directamente empieza por las preguntas... Y, pero también te permite, como veis aquí a la derecha, cargar eh, cualquier, cualquier imagen o vídeo simplemente con, con arrastrarlo o, o cargándolo como hacemos cuando mandamos una touch en un attach en un, en un correo electrónico. ¿no? Y exactamente las mismas preguntas. Es la categoría de amenaza en el caso del parque eólico de eólicos, por ejemplo, pues es producción de energía y minería. La amenaza, como hablábamos antes, es energía renovable. La gravedad que habíamos dicho antes, bueno, pues es, eh, imaginaros, moderado. El momento en el que se produce... Eh, sucediendo en la actualidad el alcance eh, dijimos que es una área reducida si des das cuenta te da unos porcentajes para ubicar sí que es cierto que son unos porcentajes grandes con, con unos rangos muy grandes por ejemplo entre el 50 y el 90 pero eh, no es porque me quite quitar yo la, la culpa pero es que son la, la metodología de verdez como os comentaba se, se decidió que se hiciera así y así está funcionando se está haciendo así Perdona. Ten, tengo una duda que, que ha surgido, de hecho, en alguna otra charla sí. que, y, que, y que la has dicho, pero ahora no me acuerdo. En el tema de la gravedad, cuando vas a evaluar la gravedad, y perdona que te haya interrumpido, pero creo que, sí. que viene bien ahora. Sí. Eh, cuando hablas de moderado, grave y leve, eh, ¿cómo sí. podemos evaluar si, si es moderado, grave o leve? ¿En qué, ¿En qué nos podemos basar? Mira, por ejemplo, es un poco. Eh, imagínate que en vez de estar en una IVA grande, estamos en una IVA que son cuatro lagunas. Vale, y una te la desecan. Pues ahí la gravedad está clara, ¿no? Es, es, eh, es, eh, es eh, rápida, ¿no? Si te la han cargado. O sea. A ver. Pues bien el ejemplo. ¿Uno se alcanza el momento? Sí. Vale. Eh, la gravedad, es decir, la, es, se hace un poco en la destrucción del espacio. Vale, es ah, decir, vale. si es una laguna y te la desecan. Pues la gravedad es, es muy importante. Digamos que en este caso, pues pondríamos que la gravedad sería eh, rápida, ¿vale? Porque está sucediendo. Es, es rápida, o sea, quizás la traducción no sea la correcta, sería. Mmm, no sé cómo decirlo. El decir. tiempo. El, el... No, no es por el tiempo, porque en el tiempo, el tiempo es el momento ¿no? que se produce. Ah. A ver, una, una cosa es. El, a ver cómo, cómo te lo explico. Una cosa es el momento en el que se está produciendo la amenaza, que tú, por ejemplo, te seca en la laguna y te la hacen ahora vale tú dices, bueno, Que tarda pues... poco en producirse el efecto, ¿no? Eso es. ¿Cuánto tar... Eso es. Eso. Por ejemplo, si yo pongo un parque eólico, pues para que el parque eólico se cargue a una población de Alimoches, a lo mejor tienen que pasar 50 años si se la descarga. Entonces, bueno, pues entonces la gravedad es lenta. Vale. Vale. Pues sería, muy... sería leve entonces o no, pues no sé cuál es la opción. Sí, quizá, quizá la traducción no es la más... Ah, lento, ah, más vale, lento. vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y y De hecho, pregunta por ejemplo Alguien ahora mismo en el chat pero, oye, Si fuera un vertido de escombros Que se produce el vertido Y ya se produce la, la amenaza o sea que Sí, sí pues sería exactamente igual O sea, tendrías que ver eh, Cómo de grande es ese vertido de Respecto a la extensión de la IVA Si se produce en este momento Y cómo es la gravedad Es decir, que si, que si destruye el hábitat No lo destruye Si lo destruye y es en un sitio es, es de, Imaginemos que, es, que se está produciendo ahora Y además en una gran extensión pues serían los máximos niveles de amenaza, ¿no? si, si es una escombrera pequeña respecto, por ejemplo, a una IVA que tiene 20.000 hectáreas, pues un poco ahí, digamos que, que el, el, puede ser en este momento, pero el alcance es un área muy reducida, ¿no? Y la gravedad puede ser grande porque sí que te está destrozando. Imagínate que puede estar, en, eh, eh, aunque esté en un sitio muy pequeño, se está produciendo ahora, pero puede estar en un sitio muy pequeño que te produzca una amenaza, imagínate, pues para Londra Ricotí y te está destruyendo una población. O sea, que la gravedad puede, puede ser no solo por el tamaño de la, de la amenaza, sino por dónde se está, y cómo vale. se está produciendo. Vale, vale. Lo que sí que veo es que han, vamos, no, creo, eh, me parece a mí que es como que han traducido por un lado de momento la app y hay, o, o han traducido la web y la app están en ello o algo así, No, es, no, que, está... es, que, es que ha habido un cambio entre la web y la app. Y lo estamos intentando unificar todos los criterios. Por ah, eso, bueno. hay, si das cuenta, todavía hay cosas en inglés. hay cosas que, lo, Luego lo vais a ver en el menú que os enseño ahora para hacer el informe que permita hacer eso. Está todo en inglés y está todo en uh -huh. Pero vale, sí que vale. es cierto que lo que estamos es unificando porque, bueno, pues es una traducción de Google probablemente. O sea, no... no claro los, los Además, en los proyectos internacionales como esto, al final hay que poner de acuerdo a mucha gente y, y es difícil. Sí. Sí, no, y además además lo que, nos, lo que nos han pedido es un formulario, es decir, que lo que significa moderado en español, cómo se traduce al italiano, al griego, a, ¿sabes? Claro. Entonces es, es, es muy complicado porque tienes que tener, pues eso, lo que hacemos son formularios online y, bueno, pues cuando cada uno ponemos, pues en cada columna de nuestro Excel ponemos, pues pues imagínate, pues no sé, severity, pues en español significa gravedad, en italiano significa tal. Entonces cuando se está todo relleno, pues eso, entonces lo vuelcan todo a la, a la digamos, a la sí. estructura de, de la... Vale. Sí, por eso, bueno, pues hay cosas en inglés, como veis, y hay cosas que están todavía sin, sin terminar, sí. Mm, guay, guay, guay. Pues nada, una vez que tendríamos esto hecho, podríamos poner comentarios en la caja, igual que en la aplicación móvil, hemos, podemos subir eh, imágenes o, o descargar algún vídeo y le daríamos a guardar. ¿vale? Entonces, esto ahora que le, dare, que le hemos dado a guardar, se está guardando, estoy aquí, como podéis ver. Mm. Una, una pregunta mientras guarda, eh, que, que ha salido también esto en, en, otras, en otras charlas, sobre todo en, en la de IBER y en, no tanto en los programas de seguimiento, uh -huh. pero si, es, si, es, si, esta, si estos datos se validan o los valida, validáis a alguien o, o de alguna sí. manera, porque igual yo puedo ir y equivocarme o hacerlo a posta, ¿no? pero, y decir, pues he puesto que la gravedad es eh, pues muy grande o o inmediata y eso hay que evaluarlo de alguna sí, manera. sí sí sí sí la, eh, la, la gravedad eh, os sea, la gravedad sí sí cada, cada amenaza eh, digamos que queda registrada en, digamos en, en, en una base para por, por IVA y por voluntario que la envía pero no figura hasta que no se valida no. y lo pues, validamos nosotros los administradores, es decir que si imaginaros que por ejemplo aquí en esta que es una IVA por te dicen que una amenaza es una desecación de una laguna donde no hay laguna, pues, pues dices, bueno, no, no elimina, no, no lo valida, sino que preguntas y dices, oye, eh, ¿me puedes eh, confirmar esto? ¿Cómo es? Entonces, normalmente se valida en el 99% porque nadie entra aquí y se va a inventar nada, es que no tiene ningún sentido inventarse nada. Entonces, lo que sí que puede haber es, a lo mejor, pues eso, un malentendido de una, de una amenaza concreta y dices, no es posible que esta amenaza sea de aquí. Y luego te dicen, no, no, sí, o... o con uno de los combos se confundió el pinchar y te sale otra amenaza diferente. Pero lo normal es que el 99% de, de, las, de las ocasiones se, se valida sin dificultad. De hecho, voy a intentar, a ver, sí, habla, habla, voy a intentar que, para que veáis alguna que. A ver. Vale, porque pregunta justo Rogelio: eh, si, ¿cómo se gestiona la amenaza que se, que se denuncia de esta manera o que se hace o que se conoce de esta manera? Vale, eh, es, es una muy buena pregunta que tendría que haber, que tenía que haber contado antes de la que llega la pregunta. Realmente, realmente Natural Air, el objetivo que tiene no es que nos sirva, a ver, a ver cómo lo explico. Que no, que no, es, no es que nos sirva a nosotros para, digamos, solucionar problemas de conservación. Lo que hacemos es un poco eh, que conocer eh, dónde se están produciendo, cómo, cuándo y con qué gravedad esas amenazas ¿no? y poder tener una imagen, pues hace tiempo, como os comentaba anteriormente, eh, todas las amenazas venían relacionadas con, con infraestructuras lineales y ahora, ahora casi todo viene relacionado con renovables y con temas, como os comentaba, pues de agricultura, etc. ¿no? Entonces, con esto eh, lo, lo que no tratamos es de eh, reaccionar ante un determinado tipo de, de amenaza que se puede incluir. Eh, para eso tenemos otras otras eh, dentro del programa de conservación tenemos otras herramientas como es el portal de denuncias. Es decir, que si el voluntario aquí dice, pues imaginaros, eh, están talando un sitio donde si siguen talando se van a llevar por delante un nido de águila imperial, pues eh, lo que se suele hacer es eh, incluirlo en el portal de denuncias. Eh, no sé si eh, eh, es fácil ponerlo. De denuncia, si ponéis portal de denuncias SEOverlife en Google sale seguro. Se lo voy a pasar les voy a pasar yo el enlace cuando, cuando les haga el resumen de, de, de la charla. Pero de todas maneras vamos, que, que, les, que está bien que lo pongan porque de hecho lo estaba poniendo ya ahora mismo y ha salido la primera Sí, la primera que sale, es la primera que sale. Sí, sí. Si no pones SEO te sale pues, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Mm. Pero si pones SEO sale. Entonces ahí sí que es el sitio para realmente cualquier persona que detecta una amenaza sobre el medio ambiente y que por cualquier circunstancia no quiere eh, tramitar una denuncia o no quiere, eh, no sé, o no tiene tiempo o, o considera que, que, que, que prefiere quedarse anónimo, pues lo que hace es que a través del portal de denuncia se le toma una serie de datos y se investiga desde SEO. Y desde, y desde life ante esa posible denuncia, pues se, coteja, se cotejan los hechos y si pueden ser eh, bueno, pues, pues pueden conllevar un delito, pues lo que se hace es que se pone en manos de seprona o de la Guardia Civil o de, de quien corresponda en ese momento, de los forestales, o de la administración de que corresponda. Eso, eso lleva por de denuncias, que está muy relacionado con esto, eh, pero, pero las funciones son, son diferentes. Vale, vale. Entonces, Hay otra pregunta, pero cuando acabes, cuando acabe de, de esto, que, que, que, es, que es un sí. poco más amplia. Vale. Mira, por ejemplo, quería enseñaros un ejemplo real, ¿vale? De una, de, un, de cómo quedaría una ficha eh, de una amenaza que ha metido un voluntario, ¿no? Eh, en este caso es un desarrollo de residencial y comercial con áreas de turismo y de, de, de recreación. Bueno, pues está de, de, está viendo que, que, el, pues que se está produciendo una, un, una gravedad rápida, ¿no? Eh, y, y, y probablemente esto está fuera, sí. Y es nos dicen que, si te das cuenta, momento y alcance no está puesto porque está fuera de IVAs. Es decir, que si tú la amenaza, que es otra cosa que no he dicho, no está dentro de un espacio, no está dentro de IVA, tú la puedes poner también en Natural No hay ningún problema. Lo único que la aplicación te hace eh, preguntas diferentes, porque ya no está relacionada con las IVAs. Sí, te, te diría, bueno, pues cuál es, cuál es la gravedad de, de la amenaza. Probablemente no te, no te preguntaría el alcance, porque la tendrías que, que el alcance de daros cuenta que la tienes que un poco... Eh, responder respecto a la extensión de la IVA, ¿no? Entonces, por eso no te lo pregunta. En este caso es hípica y, y ganado bravo, ¿no? En lo que nos decía el, el, el voluntario. Y como veis, pues bueno, pues en su momento hemos me metido fotos, ¿vale? Es así, así es como quedaría. Yo creo que. A ver, por aquí. No sé si alguna más. A ver. Mira, en este caso, por ejemplo, es igual. Expansión y intensificación agrícola. Como, como podéis ver, también se, también se subieron fotos, ¿no? Pues esto es un cambio de cultivo. Probablemente de desde de secano a espaldera, como podéis ver en la foto. De hecho, bueno, lo ponen lo pone en comentarios, ¿no? Viñedo en espaldera. Estos cambios el suelo, pues, muchas veces se hacen sin, sin, sin autorizaciones. Con lo cual, para nosotros es muy importante que se detecten. Pero, claro, nosotros desde Madrid es muy, es muy complicado obtener eso, esa información, ¿no? Y, bueno, eh, eso es un poco cómo funcionaría en, en la aplicación, en, en, la web, en la web, ¿vale? Ya hemos metido... Hemos metido eh, nuestras amenazas, las tendríamos. Luego, lo que te permite la web, a diferencia de la, de la aplicación móvil... ¡Ostras, es esto que... es nuevo! ¿Perdona? Esto es nuevo, digo, que esto no lo habíamos visto antes. No, no, no mira, todavía, veo que todavía tiene algunos fallos por aquí. El número de llevas más amenazadas en España, España, todavía hay, hay cosas que están todavía por pulir, ¿vale? Pero lo que queremos es un poco, pues ya que los voluntarios en el campo hacen el esfuerzo de darnos esta información pues nosotros queríamos un poco facilitar también información de lo que se está de lo que se está recopilando, ¿no? Pues, y se si nos ocurrió pues ofrecer este tipo de, de bueno, pues de, de gráficas, pues para ver cuál es el número de IVAs más amenazada en España, ¿no? Que te va diciendo, bueno, pues, pues mira, por ejemplo, Cazorla y y seguro como veis que está todo en inglés, o sea, que lo tienen que traducir todo, o sea, no traducir sino utilizar la capa correcta, pues la con más amenazas, ¿no? ¿Y con cuántas? Pues mira, en esta gráfica ves que con 38 te sale, ¿no? Luego fuera de Valencia, etcétera, ¿no? Eh, luego el número de observaciones por amenaza principal. La amenaza principal es la primera categoría de amenaza que te pregunta, ¿no? Y como podéis ver, pues en este caso, la expansión de intensificación Si os dais cuenta, cuando os decía, utilizamos las mismas amenazas que lo utiliza la UICN, esto lo que nos permite es que ahora cuando estamos aquí... Daros cuenta, en el libro rojo nos salía la, la, la expansión de intensificación agrícola, nos salía creo que en el tercer puesto. Pues en nuestra revisión nos sale en el primer puesto en lo que hemos hecho hasta ahora, en el segundo sale la producción de energía y minería. Bueno, si tenéis cuenta, pues están todas las amenazas aquí otra vez cogidas. Por la, la contaminación que nos salía la primera en el libro rojo, hecho por expertos, daros cuenta que lo que nos hacen los voluntarios también nos sale muy alto, o sea, que, que coincide. Y eso es la importancia de la ciencia ciudadana, ¿no? Porque al final... Trabajar con, con, con científicos está muy bien, tienen información muy válida, son, usan una metodología excelente, pero lo que nos da cuenta es que el, uso, eh, que, o sea, que el uso de herramientas y que, u, que utilizadas por un conjunto de ciudadanos, eh, que además les gusta hacerlo porque, y porque saben que es que ayudan, pues nos están dando una información muy pareja a lo que nos dicen los científicos. ¿no? O sea, que eso, otra cosa es que viéramos que aquí nos están saliendo cosas diferentes, diríamos, bueno, o sea, que hay un error y, y hay que tener precaución, pero nos están dando... Eh, resultados muy parejos. Esto, por ejemplo, es el resumen, este quesito es el resumen del estado de conservación de las ibas en España, ¿no? Y si os dais cuenta, bueno, pues el impacto que nos sale es que eh, de las que se han utilizado, de las que se han evaluado, 169 nos dan con un impacto alto, ¿vale? Eh, otras 155, un impacto medio, os dais cuenta, bueno, pues aquí veis muy alto 46 y bajo solo 9, ¿no? Pues estas son las cosas chulas que le permite a los voluntarios pues, ver un poco cómo cómo van sus eh, cómo se van modificando a lo largo del tiempo las amenazas de, en, de, en las IVAs. ¿no? Y luego, obviamente, y una cosa que no he dicho, es que cualquier persona puede meter eh, información en cualquier IVA, no solamente los encargados. Entonces, si yo soy encargado de una IVA y aunque haya hecho el ejercicio de Natural Alert, ya he hecho, por ejemplo, Pablo puede meter una amenaza en mi IVA. Entonces, es interesante... Pues eso, yo seleccionaría, por ejemplo, una IVA en este en este combo de las 469 que hay, por ejemplo, metería el envase del Ebro y Ebro y si hubiera alguna amenaza incluida, pues nos saldrían aquí directamente los, los datos encontrados, ¿no? O sea, nos saldría aquí debajo, ¿vale? Y luego podrían hacer el mismo ejercicio, pues con, por ejemplo, pues donde hay, imaginaros, pues eh, problemas de expansión agrícola eh, en, en las IVAs, ¿no? O sea, te saldría directamente con eh, qué IVAs te saldrían aquí que tienen este, este, este problema, ¿no? Esto este, por ejemplo todavía no funciona, esto, esto, estamos ahora mismo, de hecho le he las tablas, el lunes le mandé las tablas al informático para que, para que haga este ejercicio, ¿no? para que cruce esas tablas y, y por ejemplo si yo pongo aquí expansión e intensificación agrícola, pues me sabrá cuántas IVA se han identificado con esta amenaza. Sí. Esto es un poco pues, eh, darle, darle información al voluntario, ¿no? Sí, esta, esta parte es súper interesante porque eh, lo hemos hablado en otras, en otras aplicaciones, ¿no? que al final eh, tiene que haber una bidireccionalidad entre eh, el experto científico y sí. los voluntarios que estamos o las personas voluntarias que, que colaboramos, ¿no? porque al final queremos que esto sea útil, pero también queremos saber unos datos y conocer ¿no? eh, sí. todas estas cosas. De hecho, es que una de las preguntas que, que estaba pensando yo ahora, digo, oye, ¿cuál es la amenaza más, más eh, habitual que ponga la gente? Pues bueno, pues... Como no conocía esta nueva versión, pues, pues está estupendo que, que se pueda ver. La, la, res, la respuesta es que depende mucho de la IVA, del hábitat, de las especies. Entonces, en determinados sitios, por ejemplo, en hábitat acuáticos, IVAs acuáticas, pues predominan muchos temas de contaminación. En cambio, en IVAs, en IVAs de montaña y ahora mismo en agroesteparias, en zonas agrícolas, pues predominan mucho temas de renovables, no? parques eólicos en alta montaña, incluso en zonas marinas. Eh, pues, y parques fotovoltaicos en zonas donde da el sol Entonces ahora mismo son esas zonas. Depende mucho de las IVAs Pero con esta herramienta pues, te permite hacer ese seguimiento ¿no? Ahora mismo si, esto es, si las tablas ya estuvieran cruzadas Pues con darle aquí y decirle Quiero saber, por ejemplo Pues qué IVAs tienen problemas de energía Pues aquí te saldría el chorizo Con todas las que, que ya se han qué bueno Qué bueno sí, sí. Está muy, muy chulo, muy chulo. Eh, Tengo la, unas preguntas eh, Y muy interesantes eh, porque son en relación más que de la aplicación, que la verdad que está bastante fácil de, de utilizar y, y sobre todo con esta última parte que a mí me encanta cuando se trata de, de que uno mismo pueda analizar los datos que, que se han metido a escala global, pero me preguntan eh, por un lado, eh, ¿cómo y cuándo se agregan eh, más IVAs? Eh, sí que es verdad que aquí eh, hemos pasado un poco así tangencialmente por, eh, por el tema de, eh, hemos dicho que las IVAs son eh, las áreas importantes para las aves y la biodiversidad, eh, pero unida a esta pregunta de cómo y cuándo se agrega las IVAs, eh, es, las IVAs en sí no tienen, eh, bueno, que ahora lo dirá Octavio mejor, pero no tienen un valor legal, eh, pero sí ayudan a que lo tengan. Entonces, Octavio, te cedo el... Efectivamente, perdonad, pero ya hay veces que ya doy cosas por alto. Sí, sí, perdonad. Es, es importante, es importante esto, ¿eh? Eh, eh, al inicio de la charla os decía que yo trabajo en tres patas, eh, espacios naturales protegidos, que como sabéis son parques nacionales, parques natural, monumento naturales, monumentos paisaje, naturales, paisajes, etcétera, ¿no? Eh, reserva, bueno Y luego tenemos eh, eh, el reserva de la biosfera, bueno, hay un montón de, de espacios naturales protegidos que están recogidos en nuestra legislación, tanto nacional como autonómica. Luego tenemos la red natura 2000 que derivan de dos directivas europeas, la directiva de aves y la directiva de hábitat, que están traspuestas a nuestra legislación y que también tenemos la obligación de, de declarar y gestionar espacios y que también están reconocidas en nuestra legislación. Y luego están las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, como decía Pablo, que no son figuras reconocidas en nuestra legislación, pero sí que tienen una jurisprudencia muy importante detrás y que han servido después de un caso de infracción muy importante contra España para la designación de espacios eh, de la Red Natura 2000, como son las zonas de especial protección para las aves, las famosas cepas. Es decir, que la jurisprudencia viene a decir que una IVA se podría tratar como si fuera una cepa de la Red Natura 2000. ¿vale? Eso, eso es la jurisprudencia, es decir, y tenemos, tenemos incluso sentencias de, de, de jueces que así lo avalan con lo cual por eso nosotros trabajamos con estas Ivas y aparte de por lo que os decía porque se extrapolan datos respecto a, a otros socios de BRC Internacional porque en el caso español pues la jurisprudencia da a entender de, que, que se pueden considerar como un espacio protegido de hecho hasta tal punto primero que la capa de Ivas la, la podéis descargar incluso del propio Ministerio de Medio Ambiente la tienen la tienen recogida como tal en capas de interés para esos espacios en capas de interés está la de Ivas hasta el punto que ya los promotores de los diferentes proyectos, hablo de, tren, de, de, de lo que sea, ¿eh? de aeropuertos, de, de planificación eólica, de lo que sea, inco incorporan en sus estudios de impacto ambiental la posible afección de sus proyectos a las IVAs. Es decir, no solamente a Espacio naturales Protegidos o a, o a Renaturas 1000, sino que también a las IVAs se, reco se recogen. ¿no? Por eso la importancia de trabajar con, la, con las IVAs. Aparte que realmente... Somos conscientes que, que, que es donde realmente nosotros sabemos que están las mejores poblaciones de aves ¿no? en, en, en España. Es cierto que también se solapa en muchos casos con cepas. Obviamente, para las dos, tanto las cepas, la son de especie de Protección para las Aves, como las IVAS, eh, tienen criterios similares. Las, dos, las dos, los dos herramientas están pensadas para conservar aves, con lo cual bueno, pues el solapamiento es Alto, aunque no tan alto como el que nos gustaría a nosotros. nosotros nos gustaría que todo el inventario de IVAS fuera, eh, fuera cepa. Eso sería lo ideal. Y ahora, pues, si me vais a preguntar, andará rondando el 43%. Cuando os puedo poner el ejemplo de que países del este, tipo Bulgaria, Rumanía, en el momento, sus gobiernos, en el momento que, que declaran, que se genera un inventario, como está avalado científicamente, lo que hacen es que no se preocupan y toda la, todas las cepas de, de ese país las recogen del inventario de IVA. Es decir, todas las IVA, el 100%, lo declaran como CEPA. Entonces, no se preocupan. Esto nos pasa a nosotros por ser un poco de Europa vieja. no? Eh, nosotros nos hemos tenido que pelear ahí, pues eso, para que se vayan declarando poco a poco más espacios. De, de vez en cuando se va, se va declarando alguna IVA eh, que es, a por ser lo Primilla, que es urbana, eh, cosas así, pero en realidad de, de muy poca entidad. Ahora mismo, las comunidades autónomas que son las competentes en este tipo de, de declaraciones... Eh, se dedican más a la gestión de los espacios que a la declaración de nuevos espacios más, no sé si he contestado Sí, o sea, sí, sí, has contestado incluso también a, a Cristina que preguntaba justo que si las IVA son potenciales áreas para luego poder analizar una posible cepa y si es así, qué criterios son los más importantes para esto, o sea que sí que hay sí, la, la nosotros, respuesta es... Sí, nosotros cuando hago una administración por ejemplo imaginaros pues a la Comunidad de Madrid le decimos, oye mira que hay una IVA en la que no, no la habéis declarado como 2000. Eh, nosotros consideramos que debéis hacerlo por esto, porque cumple estos criterios. ¿no? Y claro, no te hace caso, no, porque si, hacerte caso implica eh, incorporar hectáreas a su gestión y eso, eso implica tener, que, tener necesidad de más recursos económicos y de personal para esa gestión. No porque no tenga valores, porque ellos son conscientes de que tiene valores, pero lo hacen así. Entonces, muchas veces a lo mejor tienes que hacerlo a través de, un, de una demanda, tienes que denunciar y decir, oye, mira, a un juez decirle, esto tiene valores suficientes para que sea declarado como Renato 2000. Eh, y así les obligas un poco a argumentar el por qué no la declaran como Renato 2000. ¿no? Y no, no es sencillo. Así como lo cuento, parece ser sencillo, teniendo la información, teniendo los criterios que cumple y, y, y cuesta mucho que se declaren nuevos espacios. Ahora, por ejemplo, Está valorando la ampliación de Renatura 2000 y lo está haciendo en base a, a IVAS. Eh, nos piden, nos, nos, las, las comunidades autónomas nos piden, pues eso, que, que les digamos dónde consideramos que, que deberían declarar más espacios y nosotros les decimos, pues cógete el inventario de IVAS y a partir de ahí, pues declara, ¿no? Mm, es, es, bueno, pues vamos, que te, te he cogido el testigo de, de lo que has propuesto antes de, de una charla sobre Renatura 2000. Y cómo se unen todas esas figuras de conservación, ¿no? Porque creo que es muy, muy interesante, vamos, la, las preguntas que hace la gente, desde luego lo, lo certifican, el hablar un poco de, de cómo se protegen espacios y, y, y las diferentes figuras sobre... Pero vamos, hay una cosa que me ha quedado bastante clara y que no sabía, incluso yo era el, el tema de que había jurisprudencia, en torno a las IVAs y que, y que se podían considerar en algunos casos como incluso como, como una cepa que sí que tiene un valor legal de, de por sí. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se, se las llama como pro-cepas en algunos casos, ¿sabes? Que, no. Y cuando las comunidades autónomas deciden, pues ellos miran sus, miran sus censos, de dónde están sus poblaciones y también cotejan con nuestras IVAs. Eh, es cierto que precisamente por el hecho de que hay una jurisprudencia detrás del inventario, nosotros no podemos estar añadiendo IVAs todos los días ni todos los años. Aunque tengamos conocimiento de sitios donde cumplen criterios y que ahora no es IVA, a nosotros Verlife internacional lo que nos pide es que más o menos cada ciclos de 10 años realicemos una, una revisión. Precisamente estamos ahora entrando en el ciclo de que, de, de, de, de que debemos revisar, ¿no? y la última la hicimos en el 2011 y estamos en el 2022. Estamos entrando, en el momento que yo consiga recursos, pues empezaremos a hacer una revisión del inventario, ¿no? Y, y ahí es donde, digamos que hacemos otra fotografía de dónde están las IVAs y se la volvemos a transmitir a, a las administraciones públicas para que las tengan en cuenta. Hay, vale. hay, hay zonas donde se modifican, donde, pues eso, lo, lo, lo, que, lo que hemos hablado muchas veces, las poblaciones de aves se mueven. Entonces, se salen de las IVAs, van a otros sitios, eh, pues, pues, se conocen más poblaciones que antes no se conocían, de especies más desconocidas, por ejemplo, Londra, Ricotí, pues ha dado mucho quebradero de cabeza a la administración porque no se tenía conocimiento de dónde estaban las mejores poblaciones. Se va sabiendo dónde están. Eh, el cambio climático provoca que por el sur entren otras, otras otras especies. Eh, por el norte se van otras. Eh, ¿Qué haces? Haces medidas de conservación para que no se vayan. O sea, es, es muy compleja la situación, pero por eso lo hacemos cada 10 años ¿no? para que la administración sepa lo que, lo que conlleva tener ese inventario y para que un juez no diga no, es que usted está cambiando el inventario eh, según le va, ¿no? Si quiere usted, de, yo qué sé, pues proteger un sitio porque hay parques eólicos y usted lo declara como IBA, eso no puede ser, ¿no? Me uh -huh. se gustaría comentar mucho eh, el porqué. Vale. No, pues genial que haya dicho lo de los 10 años porque, de hecho, bueno, nos... Eh, sí que hemos hablado algo en otras charlas sobre el libro rojo que es una obligación de hacerlo cada cinco años, aunque, bueno, ya hablaremos con, con Nico que, que en este caso el anterior era de 2000 2000 Do, El anterior libro rojo, ¿no? Do, sí, 2004. El, 2004, de diciembre de 2004 lo hizo Alberto Madroño y yo entré en el 2005. O sea, sí, este... sí, o sea que en este caso ha sido la inacción de alguna administración la que, sí, sí. La que ha provocado que, que se mantenga. Pero en este caso, las IVAs ya viene por verla y sí que está algo más pendiente de... Sí. De, que, de que por lo menos darnos un toquecito, oye, poneros en marcha, que, que toque. No, diferente, diferente, hay mucha diferencia entre socios. Nosotros tenemos ahora 469 IVAs. Hay países que tienen 100 IVAs. Entonces, revisar un inventario de 100 te puede llevar a lo mejor 6 meses. Revisar un inventario de 469, es decir, incorporar información nueva a todas esas, pues aunque hiciéramos una al día, nos vamos a ir a más de un año seguro. Y, y no es sencillo. O sea, es un trabajo, hay que revisar límites por si ha habido alguna variación... Eh, es un trabajo de, de mínimo año y medio dos años seguro sí, sí. Uh -huh. y que ayuda a Naturaler supongo que, que el... claro claro, es, claro es, es, un, es con lo que os voy a contar ahora y ya ya veo que ya son y veinte y pico <risa> eh, con lo que voy a contar ahora es una cosa que yo quiero eh, digamos eh, incluir en esa revisión del inventario o sea no solamente que el, que el encargado de la IVA o el voluntario me diga qué poblaciones hay en esa en esa IVA y cómo han evolucionado sino que a través de eh, bueno, esto, esto que veis aquí no lo vería un voluntario normal. Esto simplemente es una base de datos para que se pueda saber, eh, por ejemplo, si yo pincho en una, quién está quién está como, como encargado de IVA. Esto es un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y luego, eh, esto, esto que ya, con esto ya termino. Lo que te permite la, la, la, la web app, esta, esta web es que te permite hacer informes anuales, ¿no? Informes anuales que el, que el encargado de la IVA pues, los hace en diciembre o en enero y ve cómo ha, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo pues con la tendencia de esas amenazas en su IVA, ¿no? O donde ahí está metiendo los datos. Entonces, esto es una cosa muy chula, eh, que es lo que yo te decía que quería hacer, que aparte de la revisión del inventario, de cómo están las poblaciones lo que quiero es ver el estado de conservación de la IVA, que es a través de este, de este, de este fórmulo, o sea, incorporar, digamos, este in pequeño informe a cada IVA. Y es muy sencillito, mira. Vamos a probar esto, esto inventado por el, por el... ¿Eso lo puede hacer cualquiera o solo...? Eso lo puede hacer cualquiera. El, el, sí, sí, el encargado de área. De hecho, yo preferiría que lo hiciera el, el voluntario, porque así él obtiene también el informe para, su, para él. ¿Vale? Mm -hmm. Por ejemplo, en el, caso de, en el caso de... Es tan sencillo como que... La máquina ya te incorpora todos los datos que tú has ido metiendo a lo largo del año. O sea, si tú imagínate que en mayo, en septiembre y en octubre metes datos de Natural Alert, ¿vale? Eh, de amenazas. Llega a final de año y te dices, venga, pues voy a sacar el informe anual para mandarlo a Cyberlife. Entonces, entras aquí y dices, mira, pues en el caso este de cazorla, eh, cazorla y Segura, ¿no? Pues te salen directamente las amenazas, aquí te saldrían cada fila. Los datos que hemos metido antes, si os dais cuenta, es la misma categoría de amenaza, la amenaza, eh, esto es sincronización, está mal, no es sincronización, eso, no, es, esto es, es eh, el, momento, el, tiempo, momento. el momento, el alcance y la severidad. vale. Y entonces, esto que pone aquí alto, no se lo inventa nadie, esto es lo que os comentaba de esas 90 páginas de la metodología de Bear Life International. O sea, aquí hay unos códigos matemáticos que dependiendo de cómo sea este momento, este alcance y esta severidad te genera el impacto. ¿vale? Aquí ya nos está dando información más concreta de, de, de las amenazas. Eh, aquí solo hay una, pero aquí podríamos tener 17 amenazas y cada una con su impacto, que pesaría más o menos a la hora de, de, del establecimiento de, de, de conservación. Eh, a ver cómo se avanza aquí. En el siguiente paso, eh, le, lo que pide la máquina es que se evalúe se evalúe el, el estado de conservación a través de las especies. Eh, os decía que cada IVA se declara bajo unos criterios. Por ejemplo, una IVA agrícola puede tener, imaginaros, 20, 20, una población de 20 machos de Abutarda. ¿Vale? Digamos que esa es cuando se creó. Entonces sería la población inicial. En este caso, por ejemplo, estamos a, a, hablando de Piquero, de, de um, eh, Choba ¿Vale? Imag en este caso tendríamos dos. ¿vale? El voluntario dice, no, no, no yo he visto ya tres. Entonces pone tres, ¿vale? Eh, y puedes poner comentarios, y dice, yo he visto tres, pero a lo mejor pueden ser más. En este caso, eh, si os dais cuenta, si, supera la, si, si la población actual supera la inicial, es decir, la tendencia en principio va a ser positiva. Va, vamos a tener más individuos, ¿no? Pero si os pongo un caso negativo, por ejemplo, imaginaros que en vez de dos pondríamos cero, o se ha desaparecido. Entonces, el peso de, del peso de esta especie eh, sería... Digamos, mayor a la hora de establecer el estado de conservación. Aquí solo saldrían las especies por las que ha cumplido criterios esa IVA. Es decir, que no van a salir un listado de especies infinito. A lo mejor te salen dos, tres, dependiendo de la IVA. Si te sale Doñana, a lo mejor en Doñana tienes veintipico especies. Pero si te sale una laguna pequeña, pues ya no tienes tantas. ¿no? ¿Vale? Luego, al voluntario lo que se, se le pide también es que te diga que, que valores un poco el hábitat. Esto es muy complejo. Y entonces lo estamos intentando trabajar a través de sistemas de información geográfica eh, con estos informáticos. Es decir, ver a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado ese hábitat y que lo calcule directamente la máquina, ¿vale? Sin, sin, que, se, sin que el voluntario tenga, porque sería muy subjetivo, ¿no? Valorar dentro de una IVA de 70.000 hectáreas, por ejemplo, valorar si hay más de esa o menos de esa, es, es, es complejo, ¿vale? Entonces eso lo haríamos un poco a través del GIS, pero, con, pero para obtener el informe, está preparado para que sea o bien por especies o bien por hábitat, no por los dos con que, los, con que el voluntario lo haga por uno de los dos es, sufic es suficiente para obtener el, el dato, ¿vale? <coughs> Luego eh, lo que nos pregunta es la respuesta de conservación, y esto es muy importante porque no es lo mismo que estés trabajando en una IVA donde no hay plan de gestión, porque se solapa con Natura 2000, no hay plan de gestión eh, no hay ningún grupo local de conservación que, que ponga medidas de gestión eh, no se hace nada, eh, no hay oposición a, por ejemplo, un determinado proyecto minero, por ejemplo. Entonces, eso es importante y lo tiene que contestar el, el, el, el encargado de IVA, que es el realmente el que conoce el espacio. ¿no? Y la pregunta es, ¿todo, parte del, ¿todo o parte del sitio está protegido legalmente? vale Es decir, tenemos la IVA. La IVA, como hablábamos antes y como decía Pablo, no está protegida legalmente, a no ser que se solape con un espacio de Renatura 2000. Entonces, aquí ya... Tenemos unos porcentajes en los que tendríamos que ir pinchando en cuál de ellos, ¿no? Vale, ¿Se ha preparado un plan de gestión para el sitio y de ser así está actualizado y es completo? Es decir, si se solapa con la UNED 2000, la obligación que tiene ahora mismo España y todos los Estados miembros es que hay un plan de gestión de, de la arena 2000, ¿no? Entonces aquí diríamos, bueno, pues existe un plan de gestión integral y apropiado con el objetivo de mantener y mejorar las poblaciones de especies. Es decir, que si no lo tuviera el plan de gestión, pues las la, digamos que la respuesta de conservación sería menor. Si tienes un plan de gestión... Ya has identificado cuáles son los problemas de conservación. Y luego, como última pregunta, te dice ¿qué actividades de conservación se están llevando a cabo en el sitio? Por ejemplo, proyectos de conservación e investigación, si existen grupos locales de conservación, centros educativos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, directamente te, te valora, eh, según lo que tú pinches, la máquina valora eh, unas determinadas eh, respuestas, ¿no? Y luego... Te hace unas preguntas que no son concluyentes para, para el estado de conservación, simplemente es como información, ¿no? Por ejemplo, si existen organizaciones de conservación locales, por ejemplo, grupos locales de Soberlife, equipos de seguimiento, etcétera, etcétera. Si existe una relación formal entre estas organizaciones, por ejemplo, imaginaros que, pues no sé, o, eh, en determinada laguna la gestiona, un, la gestiona pues, una organización local y qué relación tiene con Sober Life? O si no o si no la tiene, ¿no? Y luego, por eso, pues por último, que, que, a que se indiquen las actividades que se llevan a cabo por esas organizaciones no, no gubernamentales, ¿no? Y sin más. Y con esto con esta pues, tendríamos un informe que sería esto que veis aquí. No sería nada más. Sería el año del informe, la presión, en este caso, sale desconocido, eh, eh, que debería ser, bueno, bueno, ser el impacto alto, aquí debe ser el impacto alto, ¿vale? Eso, está, eso, por ejemplo, está mal. Y luego, la acción de conservación es alto es decir... Que estamos, que estamos respondiendo eh, ah no, esto es desconocido porque la presión de las amenazas, la presión es eh, cómo, ha hecho, cómo, se, cómo se coordinan un poco el, el conjunto de las amenazas, el impacto de las amenazas con la evaluación de, las hábit, de los hábitats de todas las especies que os comentaba antes, ¿vale? Y luego en este caso de las respuestas, la respuesta de conservación ha sido alto y entonces lo que a nosotros nos interesa es el estado de conservación de, de, de, de, de esta IVA, en este caso saldría medio teniendo en cuenta todo lo anterior. Pero eso, todo, todo esto lo hace la máquina, que no, que, no tiene que pensar nadie. Con esto ya, pues, estaría... Eh, no funciona, no, no funciona subirlo, pero está, con eso ya estaría, pues, todos los informes hechos. Daros cuenta que lo que hemos intentado es hacerlo lo más sencillo posible para, para los voluntarios. Y, bueno, aquí te, te permite mo modificar el, el informe y, por supuesto, borrarlo. No, Entonces, luego está súper chulo. Vamos, Esa, son nuevas cosas que el año pasado, cuando dimos la charla, no estaban. Y... Eso no estaba. Y que, y que, desde luego, aumenta la utilidad para, para las personas que colaboramos en, en esto. O sea que, muy guay, muy guay. Vale, pues, genial. Eh, no sé si hay alguna pregunta. Eh, a mí, no, no sé, creo que ya no me queda ninguna. Porque te la he ido haciendo así, te he ido interrumpiendo. No, Pero sí. no sé si, si, alguien, si alguien tiene alguna otra, pues es el momento de hacerla. Eh, yo voy a revisar mientras tanto, por si... Hubiera algo, de también se seguir apuntando enlaces eh, y demás eh, cosas para, para mandaros. Y, y. Y. No, porque la, la obligación de, de renovar el catálogo de IVA ya lo hemos dicho, que es de cada 10 años. La legalidad también. Y. Y la validación. O sea, yo no tenía más dudas. Y luego lo que han hablado las, mmm, Cristina y y David sobre, sobre las IVAs y demás, que, que es posible, vamos, que ya te digo que te tomo el testigo para que podamos hablar en alguna otra charla sobre cómo se conserva o cómo, cuál es el proceso desde que se, un espacio se considera que debe ser conservado o protegido y mm -hmm. cuáles son los las distintos pasos a seguir hasta, hasta que se convierte en el sí. parque nacional más increíble del mundo. no sé <risa> Todo, todo, todo llega, todo llega. Todo eh. llega, todo llega. Vale, pues bueno, si no tenéis más preguntas, acabamos hoy la charla aquí. Ya son las siete y media, una hora y media. Creo que hoy por fin hemos conseguido ser medio puntuales porque siempre nos alargamos un poco más. Os pido, como siempre, disculpas. Eh, pero bueno, eh, por lo menos eh, habéis estado ahí hasta el final y, y, es, y ha, creo que os haya resultado, o espero que os haya resultado interesante. Eh, nada más, Octavio, mil gracias eh, a los... A, perdón, bueno. ¿Perdón no, te, ¿No te he entendido? No, no, digo que, que mil gracias por, ah, por, no. por, por estar aquí, por participar. Eh, no, claro, mil gracias, gracias a... a no, no, eh, <risa> eh, gracias a, a todos los que habéis estado. Recordaros que seguimos el miércoles que viene con otro repaso sobre Noctua y, y las aves y, y la identificación de aves de Aves Nocturnas, pero no equivocarme esta vez en El carabo o por lo menos en ese no me voy a equivocar. <ríe> y, y la semana siguiente empezaremos con... No, la semana siguiente tenemos el repaso a través de Mortalidad en Infraestructuras y eh, ya empezaríamos el día 30 de, de marzo con Sacre. Eh, ¿Queda pendiente de poner la fecha para hablar con... con otro de nuestros compis con nico con nicolás lópez sobre, sobre el libro rojo será una charla no será una presentación será una charla que, que bueno que espero que tengáis muchas preguntas y, y que podamos eh, avasallar a nico con un montón de preguntas que seguro que está muy contento de, de responderlas queda pendiente con octavio eh, una charla sobre Renaturo 2000 y demás y, y bueno, eh, incluso bueno se os pasará a todos los que os hayáis apuntado una encuesta en, pues Posiblemente en un, dos o tres semanas sobre las charlas, sobre qué os ha parecido Que os ha gustado más o menos, si repetiréis alguna O si os interesa algún tema en particular que podamos tratar Y que bueno, pues igual algún incluso alguna charla así online con, imaginaros Octavio, Nico y más gente En el que podamos charlar durante una horilla sobre, sobre cosas de conservación Nada más eh, muchas gracias de nuevo a todos, a Octavio, y, y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Gracias Adiós. Gracias. Chao, chao, gracias.